nos vamos a sentar lo más cómodo posible. Y el reto para hoy es tratar de mantener mis ojos abiertos. Ahora poco a poco voy a volver a inhalar profundo y tranquilo. Y exhalar suavemente. Tomando conciencia, entrado en un lugar tranquilo, a salvo, un espacio en medio del caos de la ciudad, especialmente para volver a la paz. A la calma, voy a concentrarme en permitirle a mi cuerpo poco a poco calmarse, sintiendo cada músculo. cada parte del cuerpo, relajándose, tranquilizándose. Mi mirada percibe la luz, los colores y me ayuda a concentrarme y tomar conciencia de que en este momento puedo soltar todo lo que pasó hoy, tantas experiencias distintas, tantas situaciones vividas. Aquí ya pasaron. Ahora son parte de mi historia, pero ya no son mi presente. Así puedo sentir, de forma consciente, que mi corazón, mi mente, todo mi ser, va soltando toda la huella de lo que sea que me tocó vivir hoy cualquier situación no agradable cualquier asunto que tuve que resolver en este momento en este segundo Estoy más allá de todo eso. Puedo volver a la calma. A la paz. Estoy creando mi propio estado tranquilo cada vez más profundamente relajada, Conscientemente, siento mi cuerpo agradablemente en paz. Este agradable estado me ayuda a soltar y a concentrar mi mente en crearme un espacio para mí, donde me siento a salvo, donde siento que puedo ser lo que soy sin que nadie juzgue y nadie opine solo ser de nuevo en paz toda la libertad de lo que soy poco a poco voy a observarme a mí mismo más allá, dejando el cuerpo absolutamente en calma. La mente me lleva a visualizar como si fuéramos en un viaje, más allá de esta bulla. Más allá de este rostro, de esta habitación, hacia un hermoso espacio de luz, de absoluta libertad, donde el alma que soy brilla tan intensamente. Todo mi ser aquí se ha vuelto luz, ya no hay cargas, ya no hay sombras, aquí solo hay luz, radiante, tintineante, clara, hermosa. Y siento mi ser disfrutar de ser luz de nuevo. Como si tantas cargas de distintas máscaras que he tenido que usar aquí ya no existieran. Aquí voy más allá de roles papeles, relaciones. Aquí soy libre y aquí vuelvo a descubrir en mi corazón en la luz de paz y pureza la capacidad que hay en el alma de ser feliz una alegría natural. Sentir que igual que el fuego danza en alegría. El alma que soy yo no necesita solo alcanzar metas, obtener algo para ser feliz, hoy esta dulce libertad, esta experiencia de luz, paz, tranquilidad me ayudan a observar en lo profundo del corazón mi propia naturaleza original, de alegría, como una llamita que vuelve a despertar en lo profundo del alma, y danza, danza el baile de alegría, una alegría de libertad, la alegría que cada vez toma más fuerza y me hace sentir esa fuerza vital reanimándose. O cuando el fuego aumenta su potencia e incluso trae más colores. El viento mece la llama y la ayuda a bailar en libertad. Aquí, en este espacio de luz, vuelve a mí mi derecho a ser feliz. No como un resultado es una experiencia natural en mi ser. Es esta danza eterna que ha sido parte de mí eternamente. Y que al haber escuchado, asumido y complicado tantas cosas poco a poco su brillo Se había ido apagando Pero hoy En este espacio De luz El alma vuelve A mi propia libertad Esa bella de haberme encontrado, sentido y experimentado como realmente soy. Este ser capaz, sabio, libre, naturalmente alegre. al igual que las luces navideñas multicolores. Puedo sentir mi propia alegría con tantos distintos matices. Una alegría que trae esperanza. Una alegría que me hace tener mayor ganas, entusiasmo, Determinación, una alegría colorida que entretiene la vida, una alegría brillante que me ayuda a reconocer la sabiduría detrás de no necesitar nada para ser feliz. La felicidad pura, natural, es mi derecho de alma, es parte de lo que soy. Así siento en el corazón ese fuego de dicha más allá de mis sentidos físicos tomando fuerza un como una llama multicolor del fuego que recarga el corazón y despierta tanta energía y entusiasmo en mí. Una danza espiritual de felicidad. de dicha, como si una música celestial guiara al alma hacia su propia experiencia profundamente alegre. Bailo mi propia melodía de felicidad. y disfruto de haberla vuelto a encontrar. Así, en los siguientes instantes, suelto y me entrego esa danza mía propia en mi mente y corazón y dejo que esa dicha fluya me guíe y disfruto de volver a ser feliz. Desde este estado de conciencia sutil. Suavemente visualizo que estoy en mi centro. Mi esencia. El alma. En esa alegría sutil. Puedo ser simplemente una chispa de energía humilde soy luz eterna soy energía vital soy una semilla que guardan toda la esencia del ser. Soy indestructible estable por lo que ya aquí no hay miedo Nada me puede hacer daño. Y no hay nada que defender. Por lo que no hay necesidad de usar la ira para nada. Es un estado donde soy esencia humilde. donde hay la verdad del ser y no hay la máscara del Ego. Siento cómo la energía tan poderosa del alma suprema, es a la vez tan pura y humilde. Dios, la fuente universal de todo el poder, es tan respetuoso de la libertad de su creación, es tan apreciativo de cada cosa que existe porque, porque es un ser sin ego. agradable se siente este estado interior donde estoy satisfecha, satisfecho, alineado con mi esencia, el alma, está completa. Siempre lo ha estado. Siempre en mí ha estado la sabiduría, la paz, el amor, la verdad. la creación divina es completa y fue por distanciarme de mi esencia que empecé a sentir vacío y a generar deseos pero el alma Necesita solo aquello que la nutre. Hay tantas cosas que el alma no necesita. Y el reconocimiento externo ni acumular nada físico. El alma satisfecha está libre de deseos. Por lo tanto, está libre de competir con otros, libre de envidia y celos. No hay celos, el alma brilla contenta consigo mismo, porque nada externo la va a llenar, el alma está llena con esa herencia eterna, el alma supremo. Es como si Dios me recordara que no necesito pedir nada. Ya el alma tiene el derecho a todo aquello que da el Ser Supremo. Que soy su creación. A nivel espiritual hay tanta abundancia que es mi derecho experimentar. Sí, el alma va logrando autosoberanía, tal como aprendí tantas cosas. Vine como un bebé que no sabía ni siquiera comer ni hablar. Tanto aprendí. Cada día me hice más independiente. Sí. He aprendido a usar mis recursos. He aprendido a cuidarme, a relacionarme con otros. Y esa autonomía. También la tengo a nivel interior. El alma es libre de apegos. El alma es autónoma en generar su propio bienestar. Porque es capaz. porque se siente con ese respeto hacia sí misma. De esa manera no se aferra ni genera expectativas a lo externo. El alma es libre. Y de esa manera puedo visualizarme compartiendo con los demás de una manera armoniosa, respetuosa, de una manera tranquila, sin exigir que se cumplan mis expectativas que el alma es autónoma en lo profundo cuando lo descubro confío que otros también los consigan que otros también son independientes con sus propias capacidades. Así, siento un amor más puro, limpio, que fluye, como un río constante y eterno, que cuando ya no hay amor que ya no siento el alma se me olvida que todos somos seres de luz con un papel único y eterno pero cuando lo recuerdo es como si todo se alineara otra vez es como si otra vez hay paz. Voy inhalando profundo, Noto el cuerpo, si necesito hacerlo, Pero siento mi cuerpo. Como ese instrumento del alma para expresarse, sigo consciente de quién soy yo. Om shanti. Bien. Entonces, para terminar con unas palabras especiales, este es un mensaje sobre cómo guiar a otros. Dice, el buen liderazgo se basa en algunas habilidades incógnitas, como sentimientos puros, fe y confianza. Es lo que hace a una persona líder, un buen líder. Sentimientos puros, fe y confianza. Porque gracias a esto, la mente y la tarea avanzan en la dirección correcta. Equivocarse es humano, pero si tienes elevadas esperanzas en alguien, los errores pueden eliminarse. Dudar de las personas tiene exactamente el efecto opuesto. Creer en alguien y expresarle sentimientos de confianza. Luego ponerse a un lado y observar con fe. Eso es lo que permite que una tarea se realice de forma correcta. Es que esto es una clase de Adi Yankee, ¿verdad? Y estaba visualizándola que ella era directora de Brahma Kumaris Mundial, ¿verdad? Y cómo tenía tanto eso, de que inspiraba a uno a sentir que uno podía. Porque uno decía, si Adi confía en mí, pues será que puedo, ¿verdad? Aunque a veces habían retos. Entonces ella daba algunas guías, pero mucho entendiendo que yo puedo, ¿verdad? Te dice, para cultivar eso, esa forma, esa habilidad espiritual, debo evitar todo ego y aprender a ser sensible, permanecer alerta, cuidando la propia salud espiritual. Y cuando te falte algo, no mires a otros, mira en tu interior, solo mira qué necesitas. Y dátelo. Nunca permitas que los que tienen personalidad fuerte Te digan qué debes hacer Especialmente cuando entiendes que es otra cosa Lo correcto Cuídate con sensatez, con amor Y asegúrate que nunca pones en juego tu propio crecimiento espiritual Que nunca pones en juego tu propio crecimiento espiritual.